un poquito de emoción porque estamos a punto de porque peta. estamos a punto de porque peta. estamos a punto vale ahora sí que es que me había quedado yo en, en bucle un poquito de emoción porque estamos a punto de empezar el directo número uno en esta nueva plataforma de tu guía en Escocia. Sí, ya, valen, he cometido el primer fallo de novata que ha sido dejar la pestaña de Twitch y ha salido ahí en bucle ¡Yuhu! Bueno, pues bienvenidos a los que estáis aquí eh, Se me hace un poco raro el no poder controlar mucho más la plataforma porque estoy dentro de este, eh, este como esta, este panel de control, por así decirlo Espero que lo estéis viendo bien, espero que se esté escuchando bien y un poquito lo que hoy vamos a hacer es, hacer, ahora hay de acordarme de mirar aquí, que, que estáis ahí arriba y no ahí abajo. Eh, hoy un poquito lo que quiero hacer es esa primera toma de contacto en este primer directo, eh, lo que quiero es hablaros de mí. Creo que casi todo el mundo que ahora mismo está en directo ya me conocéis, con lo cual quizás os puedo hablar o descubrir poquito. Pero bueno, como esto va a quedar guardado y será el primer directo, creo que puede ser muy interesante el que sepáis quién soy yo, qué hago aquí y qué es lo que, que cómo he acabado aquí. ¿Vale? Eh, si me queréis preguntar cosas, sabéis que tenemos el chat de vez en cuando lo iré viendo, ¿vale? Así que no sé si me queréis confirmar que se escuche bien, que se vea bien, porque estoy pegando unos gritos que me está escuchando hasta el vecino. Así que no sé, si queremos, si queréis hacer uso... ¡Ahí, perfecto! ¡Genial! Lo que voy a hacer es darme medio segundo... No sé si al final os habéis animado a hacerme muchas preguntas, ¿vale? En Instagram que os he dejado pues esa fotito... ...en la que os preguntaba pues si queríais hacerme preguntas que me hicieseis... ...creo que al final... nada habéis pasado de mí, increíble... ...aquí creo que sí que me habéis hecho... ...vale, me habéis hecho dos preguntas, oh, fantástico, genial, ha sido un éxito masivo... ...lo mejor de todo es que lo han visto 382 personas, que os tengo controladísimos... ...pero bueno, pues yo creo que voy a arrancar pues dándoos las gracias por estar aquí hoy... Eh, sobre todo por regalarme unos minutos, bueno unos minutos, unos cuantos minutos porque sabéis que me enrollo muchísimo y esto puede durar un poco pero os quiero hablar un poquito de quién es tu guía en Escocia qué hago aquí, cómo llegué aquí porque realmente puedo decir que he vivido mi propio salte de la ruta si ya me conocéis, sabéis que estoy inventándome todo esto o sea que estoy improvisando, no soy buena, eh, o sea soy buena escribiendo pero se me da mejor hablar, y es lo que quiero, pues hablar ahí a bocajarro, también es muy típico en mí salir como estoy. ¡Estoy en pijama! Quería ponerme la camiseta de escopia y salgo en pijama, pero bueno, creo que no se nota mucho, ¿no? Hay un gatito. <risa> bueno, esto es muy típico en mí, ¿vale? El de pronto no darme cuenta salir sin maquillar, o sea, aquí estoy yo, Marta Sanz, en, no sé, en pleno, en pleno apogeo, ¿vale? <risa> ya estáis ahí, venga, fenomenal. Pues vamos a arrancar un poco, os voy a hacer esta presentación, os voy a hablar un poquito de mi evolución, de un poco cómo he llegado hasta aquí, Oh, qué grande, te lo juro, Gloria, me acabo de dar cuenta Digo, porque además me daba cuenta porque estaba pasando calor Digo, ¿tengo calor? Creo que no me he la camiseta Pero bueno, así es como soy Y así es como, bueno, pues la gente que estáis ahora aquí conmigo Pues, no sé, me... estáis ahí Estoy un poco sensible desde ayer, ¿vale? Ya iréis descubriendo el porqué De momento vamos a intentar hacerlo un poquito más profesional Y vamos a arrancar con quién soy yo, ¿vale? ¿Quién soy yo? y de dónde vengo, y para eso tengo un PowerPoint. Pero lo voy a intentar poner con que se me vea a mí abajo. Ahora va a ser divertido porque yo solo voy a ver el navegador, con lo cual puedo poner caras raras. Así que vamos allá. ¡Perfecto! Y ahora sí que sí os quiero venir por aquí y... Vale, yo creo que ahora me he quedado aquí bloqueada. Me encanta, fantástico. Esto es como una profesora mía que también se bloqueó el día que iba a hacer la presentación. y Bueno, pues oye. Se pues lo quería poner en modo presentación. Pero como veis, eh, me estoy perdiendo en una teclita que normalmente estaba por aquí abajo. Y se veía todo, pero bueno, oye, pues a grandes males ver iniciar presentación. Fantástico. ¡Ah, qué buena pregunta que me hago yo ahora! ¿Me estáis viendo bien? Eh, voy a. Esta sabéis que es un poquito eh, la primera. La primera vez que hago esto. Con lo cual, no sé si me estáis viendo y voy a comprobarlo desde el iPad. Eh, obviamente, así luego, a ver, ¿cómo se ve? ¿Qué estáis viendo? Sí, perfecto, genial, ya está. Ya está, ya está, ¿vale? Perdonadme porque ahora me había quedado un poco bloqueada. No sabía si me veíais o no. Bueno, pues vamos a arrancar. Eh, sobre todo ahora lo que sí que no estoy viendo es el chat. Si me queréis hacer preguntas, eh, de vez en cuando pues saldré de esta pantalla y veré a ver si me estáis preguntando alguna cosa, ¿vale? Ahora aquí necesitaría a Richie, que es mi asistente. Pues bueno, eh... vale, primera positiva estaba mal. y empezamos con el soy yo. Vale, yo soy Marta Sanz, soy guía local en Escocia, tengo esa suerte y tengo ese privilegio de ser guía en este fantástico país desde hace unos cuantos años. Pero realmente mi trayectoria profesional empieza muchísimo tiempo atrás. Ya estáis viendo aquí cuando empezamos a ver cifras es cuando entran realmente los calores y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser? Porque de lo que veis a lo que empezó Vale, Han pasado unos cuantos años, nada más y nada menos que muchos, muchos, ¿vale? Con 20 años, aquí ya veis que salen incluso los números, eh, con 20 añitos empecé por primera vez como guía Ahí estoy en una foto que me hizo mi madre después de tenerla toda la noche despierta Intentando encontrar el outfit perfecto para eh, no desencajar para seguir, uh, para que se me viese realmente como una profesional y es el registro, tenéis que pensar una cosa que desde ese momento pues ha llovido mucho y las cosas que han cambiado pues han sido las cámaras obviamente en aquel momento pues era una mini cámara y pues aún que pudimos plasmar este momentazo ahí ya veis, 20 añitos, eh, yo siempre digo que empecé pues con muchísimos miedos pero realmente me di cuenta eh, cuando me subí por primera vez al autocar que no había vuelta atrás, o sea, estaba completamente enganchada eh, en aquella sensación que me dio el estar en el asiento de, de la guía, en el transportín y poder ver la carretera delante de mí, delante mío. Pero no solo eso, sino que eh, vinieron unos años súper intensos y que pude guiar a gente como la que estáis viendo ahora en pantalla, gente absolutamente maravillosa, gente encantadora. Siempre he estado como muy enfocada al público de la tercera edad. Y no sé, realmente, pues son muy buenos recuerdos. También ha habido cosas muy duras, muy duras, porque este tipo de grupos son grupos muy difíciles. Pero por norma general, la gente siempre ha sido encantadora. Y tengo la ventaja que los malos momentos se me han olvidado. Eh, lo que sí que es verdad que estando como guía eh, empecé con la carrera, entonces no podía compaginarlo. Así que finalmente tuve que decantarme por algo y me decanté por la carrera. Después tuve un periodo de ataques de ansiedad que me llevaron a estar dos años encerrada en casa y en ese periodo yo estaba viviendo en Tarragona con Ricardo, eh, Ricardo conmigo. Eh, creo que empecé de guía y ahí estaba Richia conmigo. Pero entonces ya llegó 2011 donde yo empecé a hacer de agente de viajes, ¿vale? Viajes by Verdú me dieron la oportunidad de, en un momento muy duro y creo que se puede ver perfectamente por la foto. Se ve que no estaba yo en mi mejor momento, pero Viajes by Verdú me dieron la oportunidad de hacer agente de viajes, aunque lamentablemente no fue el trabajo que más disfruté. Eh, bueno, no, no era para mí, yo recuerdo estar en la oficina y las paredes se me caían encima. Vale, No sé si me estáis preguntando algo, voy a salir un momento para poder veros. No sé si me preguntáis algo, si queréis preguntar, eh, aprovechar ahora que acabo de salir y uh, si queréis hacerme alguna pregunta sobre este periodo, sobre todo comentaros que el hecho de, llevar, de tener esos dos años de ataques de ansiedad Uh, realmente fueron momentos muy duros, uh, sobre todo porque eh, las ansiedades es una enfermedad o, o, o es algo como muy surrealista, ¿no? Entonces, de pronto te da un ataque de pánico, tienes que salir corriendo y, y pierdes el control de todo. Entonces, pues bueno, no sé, yo qué sé, una alergia, te sale una erupción, eh, no sé, eh, creo que quizás lo que yo peor llevaba de las ansiedades es que era algo que yo no controlaba. Y encima que me tuvieron encerrada en casa, no pude trabajar porque es que no podía controlarlas. Entonces, eh, uh, están, están en el pub dándolo todo, ¿vale? O sea, si escucháis así algún grito, es que están en el pub de delante de casa dándolo todo. Entonces, no sé, fueron momentos muy duros y gracias a esta agencia, gracias a VHs by Verdú, pues pude volver a desarrollarme a nivel laboral, ¿vale? No recibo ningún mensaje, así que voy a continuar, pero recordad que ahora no veré el chat. Esto ya lo iremos mejorando para las próximas. Continúo. vale Continuamos con este momento, va a llegar un momento en el que estando uh, eh, en, de, en la agencia de viajes yo me sentía muy frustrada, ganaba poco dinero, no nos vamos a engañar, y Ricardo llevaba dos años en el paro, había hecho tres entrevistas y, bueno, sin éxito y además diciéndole algo increíble, que era que era muy mayor para trabajar. En aquella época él tenía 28 años. Así que imaginaros la situación de casa, la situación de casa cada vez era más dura, eh, no sabíamos exactamente cómo enfocar todo eso, no sabíamos exactamente hacia dónde teníamos que dirigirnos o qué hacer y empezamos a estar en un ciclo vicioso. Por suerte Ricardo no, le, no cayó en él es muy es, es muy animado, entonces, bueno, no se hundió, todo lo contrario, llevaba a la casa, me preparaba la comidita, pero sí que es verdad que siempre entrábamos en una dinámica de yo llegar a casa con el "Jo, cariño, hoy lo mismo, es que esto no, no vamos a cambiar nunca, es que siempre las mismas cosas, es que yo no me siento realizada, es que siempre lo mismo, es que ta ta ta ta ta ta". Y en toda esa locura eh, llegó 2014, eh, creo que fue noviembre, noviembre-diciembre de 2014 y el otro día encontré una foto así que la compartiré, la compartiré en breve en Salte de la Ruta y ahí de pronto llegó mi momento del Salte de la Ruta. Uh, mi jefe dijo una frase que yo sé que jamás la habría llevado a cabo, pero bueno, esperar, esto os lo explico, uh, bueno, pues que me veáis un poco más la cara, ¿no? porque estoy ahí enrollándome y a lo mejor me queréis incluso preguntarme, ¿vale? ahí está, ¿vale? entonces pues lo que os digo ¿vale? realmente eh, llegó un momento en el que mi jefe dijo una frase sin darse cuenta o hace, no, la, hacía, la dijo en broma yo sé que él jamás lo habría hecho por el tipo de persona que era, pero dijo aquello de Marta, si esto sigue así en enero no cobrarás fue una broma, fue en un momento jocoso pero yo me di cuenta de lo prescindible que yo era, porque es verdad, si iban mal las cosas mal a mí me echaban y ya está y yo me vine, me vine abajo, salí de la agencia, llamé a mi padre, me eché a llorar y dije aquello de Dios, papá, esto es para irse. Obviamente entre varios tacos más y un poco más de energía en la forma de hablar, eh, pero le dije, digo, es que papá, esto es para irse. Y entonces al otro lado del teléfono una voz me dijo, pues iros. Y llegué a casa y le dije aquello a Richie de, cariño, hemos de hablar y richie me dijo ¿qué me tienes que decir y entonces yo le dije aquello de cariño es que esta situación es insostenible esto es para irse y entonces richie me miró y me dijo pues vámonos del dicho al hecho pasaron cuatro meses cuatro meses en que eh, fui a un evento en el que descubrí una empresa española que estaba en escocia y no me preguntéis por qué pero de pronto me fui para allá y le dije al tío, oye, perdona, ¿cogéis gente en prácticas? En vez de, oye, perdona, ¿qué novedades tienes para grupos? Y ahí donde fue ese momento en el que empezó mi propio salte de la ruta e indirectamente al final también el de Ricardo. Porque obviamente cuando se lo dije me dijo, pues ala, para allá que nos vamos. Del dicho al hecho pasaron cuatro meses y en esos cuatro meses es cuando llegamos a Escocia. Voy a volver a conectar la pantalla en grande. ¿Vale? Vale, pues como esto es el primer día y estamos de una forma informal, ¿vale? Pues dejarme que ponga el chat, porque así yo también lo voy a hacer mucho más tranquila. Lo voy a ir viendo de una forma más tranquila. Vamos a ver si me puedo meter. Así que aprovechar y hacerme preguntas ahora. Venga, va. Aprovechar y, y preguntarme Si tenéis preguntas, claro, la verdad es que Muchos ya me conocéis, entonces, pues esto nos viene de nuevo La verdad es ya dicha Vale, Natalia, no hablaba inglés Bueno, hablaba el inglés del cole, ¿vale? Pero bueno, mi inglés del cole daba pena Y Ricardo tampoco, o sea... Siempre explicamos uh, aquella anécdota divertidísima. Ahora es cuando me empieza a decir esto que mi cuenta no existe. Pero dejarme hacerlo de otra manera. Eh, siempre explicamos una anécdota muy graciosa que es el, la primera entrevista de Ricardo. La primera entrevista de Ricardo, cuando le sacaron del Hello How are you, además con ese acento, ¿eh? Hello How are you, ya se le eh, per, ya lo perdimos, o sea, ya se perdió él. Y entonces me decía que solo miraba a la chica y le decía Yes, Yes. Yes. Y ya está, y ya está, no salía de ahí. Y lo mejor de todo es que le dieron el trabajo, ¿vale? Llegamos en un momento bastante divertido en ese sentido. En el que. O bastante divertido, no, bastante bueno en ese sentido. En el que hay mucho trabajo aquí en Escocia, no sé a partir del 31 de octubre, ya veremos lo que pasa. A ver. Vale, no. Te, te, bueno, da igual, tengo un problema que es que. No sé por qué no me está dejando acceder a mi cuenta. Así que no me voy a complicar más, ¿vale? Para tampoco volveros a vosotros locos, ¿vale? Eh, luego... Os explico mi trayectoria como guía y luego me conecto y me puedo leer tranquilamente el chat, ¿vale? Y ya os digo, ¿eh, Natalia, no hablábamos inglés. Yo además fue una de las cosas que dije en las, bueno, en las entrevistas. Yo lo que hice para contactar con empresas fue enviarles un Facebook y les expliqué un poco. Yo les decía básicamente que eh, no hablaba inglés, pero que tenía un poco morro, que era muy echada para adelante y sobre todo que mi pasión era guiar, que yo desde los 20 años que guiaba, que por esas cosas de la vida había dejado de guiar y que quería volver. Bueno, esto obviamente les escribí una parrafada. Solo hubo una empresa que conectó conmigo. <risa> y un chico me dijo, dice, oye, mira, me ha parecido guay cómo te has presentado. Eh, ¿Por qué no me envías tu currículum? Les envié el currículum y pasará lo que vais a ver ahora. Mm, en esta ocasión, el chat no lo voy a tener a mano. Para la próxima sí. De momento desaparezco y luego me vais preguntando todo. Que en un ratito haré otra, pasa, otra pausa contesto preguntas y continúo. Eh, yo creo que lo podemos dividir como en tres y hay, habrán fotos chulis, ¿vale? Venga, pues. Dice Laia. Laia ya está pensando en cómo ponerme dos pantallones, dos monitores. Ayer me lo preguntaba, dice, ¿cuántos monitores tienes? Digo, anda, monitores yo. Pero esto lo iremos mejorando muchísimo. Venga, vamos a continuar. Y epa, ahí estamos. Bueno, pues llega ese momento, ese momento de locura en el que nos presentamos, en el que una empresa ve algo en mí, algo que dice, bueno, vente, vente y, bueno, o sea, vente, si vienes, te hago una entrevista, vinimos cuatro días en febrero y me hicieron una entrevista y me dijeron, a ver, yo no te puedo garantizar trabajo, pero si vas a venir, te podemos dar algunas horas y así fue como llegué a Escocia. Estas son primero, algunas de mis primeras fotos de algunas de Strangis, eh, como por ejemplo la que estoy ahí con las manos, eso es muy típico cuando se me hacen fotos como guía, no salgo tan bien como en la que estoy señalando, sino que es todo más... Que... Pero bueno, es normal. Gesticulo mucho, expreso mucho. Vale, en este caso ahí va a empezar. Voy a empezar haciendo los tours guiados por la ciudad de Edimburgo, que es muy divertido porque cuando vi el primer dossier dije, perdón, eso, todo eso, me di a aprender. Y ahora hay veces que Ricardo me dice, dice, wow, ¿Cómo te metes toda la información en la cabeza? A ver, al final cuando algo te gusta y te apasiona, pues yo creo que se hace todo mucho más sencillo. Y esas son mis primeras. Eh, mis primeras aventurillas como guía, enseñando Edimburgo a la gente, intentando con, que conectaran un poco con la ciudad, con su historia. Y al cabo de muy poquito, me encontré también guiando a grupos. Eh, ya enseguida, eh, realmente fue casi llegar, y a los seis meses ya estaba haciendo de guía por toda Escocia, uh, sobre todo pues, por esa ruta típica y tópica, pero volví a estar... Con el micro en la mano, que a mí eso me da absolutamente la vida. Y diciendo aquello de muy buenos días. No, good morning Vietnam. Esto es otra cosa de ayer que ha marcado yo creo que un precedente. Pero bueno, gente, con ganas de disfrutar, grupos grandes eh, que querían conocer un país. Un país a que llevaban muchísimo tiempo con ganas de llegar. vale Va a ser un poquito pues, mis eh, principios. Aquí en Escocia. Grupos que vamos a disfrutarlo un montón. Grupos que van a crearse amistades ya que van a durar para siempre. Eh, algunos ahora hace tiempo que no nos escribimos, pero a la que luego nos escribimos enseguida volvemos a conectar un montón. Eh, momentos divertidos también y de relax, disfrutando de una Escocia con cielos azules. Estos van a ser mis principios, ¿vale? Con gente que venía con ganas de disfrutar. Vamos a acabar dando saltos en pleno fringe en la Royal Mile vestidos con kills Y sobre todo va a haber un momento que me va a abarcar mucho, que va a ser cuando trabajé para Mercatours. Cuando tuve el privilegio de poder guiar por uno de los lugares más, más fascinantes. Y nada, era simplemente unas bóvedas debajo de un puente, pero quizás esa parte de cuentacuentos que llevaba dentro que aún no se estaba explotando va a empezar a salir un poquito más a la luz eh, voy a guiar por esos bajos fondos de edimburgo con esa capa maravillosa e eh, intentando pues bueno ya veis las caras de los chicos no que realmente algún que otro susto conseguí pegar aunque ya veis sé ¿eh? que bajita y redondita pues poco que poco impongo pero Quizás yo siempre decía, porque me decía mi jefe, tienes que ser un poco más oscura. yo decía, a ver, yo oscura no puedo ser. Yo soy un poco esa amiga del jejeje, jajaja, ja, que te dice, ven, ven, que te enseño algo chulo. Y te encuentras ahí abajo y dices, pero si esta la acabo de conocer y la acabo de seguir aquí abajo, ¿dónde me estoy metiendo? Mis compañeros altos, con barbas, uno tenía también, iba todo afeitado, daban un miedo. Yo no, o sea, yo qué, qué, qué miedo voy a dar yo. Pero bueno, algún que otro sustito pele. ¿eh? Esto fue un momento muy importante, me gustó muchísimo y sobre todo sacó esa parte más del cuentacuentos, más teatral. Que Laia está por aquí y sabe que a mí me gustaba muchísimo el teatro. Además, Laia y yo fuimos juntas al cole y, y bueno íbamos juntas a teatro. Así que era algo ya que yo creo... Bueno, yo no me acuerdo, ya se acordará más de si yo era buena o no. Yo no me acuerdo, yo se lo acuerdo que lo disfrutaba muchísimo. A la vista están las opiniones, o sea, opiniones Súper buenas, también aquí hay alguna de algún otro Compañero, pero bueno, la gente va a disfrutar Un montón con mis visitas Les, va a, les voy a gustar, les voy a hacer conectar Alguna que otra mala también hubo ¿Oye? No todo puede ser bueno, no pues, gustar A todo el mundo, pero bueno, aquí por lo que Estáis viendo realmente son opiniones De la gente que lo va a disfrutar Muchísimo, y ahí Pues bueno, la cosa va a volver a dar un giro ¿Cómo llegamos a tu guía en Escocia? Dejarme que vuelva a salir para, conectar, para comentaros esto, esto lo mejoraremos para la próxima. Esto va a haber algo, ¿vale? Entre todas esas cosas y el momento de ahora va a haber un punto que va a ser Antonio G, ¿vale? Yo siempre voy a hablar y siempre os voy a hablar de él porque realmente para mí va a ser un antes y un después. La gente ya me había empezado a decir que por qué no escribía, que por qué no hacía un blog, que con lo que yo hablaba y tal, que por qué no compartía lo que yo estaba viviendo aquí. Y ahí es donde yo voy a empezar a buscar en internet, eh, eh, blog, no sé qué, y va a aparecer un chico con rastas que decía que iba a empezar su vuelta al mundo, e eh, eh, iba a hacerla pues con lo que ganara de internet, y yo dije, perdona, o sea, ¿cómo? Entonces, bueno, el chico sabía un montón, estuve leyendo un poquito pues su página web, y oye, el chico sabía, sabía bastante, y él hablaba de monitorizar el blog, y yo dije, pues yo no sé abrir un blog, y ahí es donde voy a entrar en contacto con Antonio. Y Antonio me va a descubrir un mundo completamente nuevo que empezará con una asesoría, continuará con un mentoring y ahora estoy pues dentro de la Escuela de Nómadas Digitales. Porque esto que yo os estoy explicando es solo el principio de algo que vendrá después. A ver qué me habéis escrito. ¡Ay! Dice... ¡Ay! Oh! Dice Laia, léeme. <ríe> sí que pegaos esto es la jodida. Sí, Laia le... Pero a Laia le asustó más Richie. Me encanta porque mirar cómo suena, Es ¿eh? Sí, me quitó el papel de bruja en El Mago de Oz. Y suena como que si estuviésemos en Broadway las dos, ¿no? Pues era el, cole de, era el teatro del cole. ¡Jo, qué guay! Gloria también, es verdad. Gloria también estuvo conmigo ahí abajo. Eso me dolió. Veo que no lo has superado, ¿eh? Bueno, continúo, ¿vale? Continúo. Eh, pues eso, con Antonio voy a ver que. Hay un mundo ahí, hay un mundo ahí que realmente sí que es verdad que cuando hablábamos en la primera asesoría, yo me encontré a un chaval que me hablaba de que yo tenía que hacer un curso para guías, de que yo tenía que hacer no sé qué, de que yo tenía que hacer no sé cuánto. Y yo estaba cojonada perdida y decía, pe pe pe pe pe pe pero es que yo dependo de una agencia, yo dependo de una empresa. Y me decía, no, es que te tienes que poner por tu cuenta. Bueno, te tienes que poner por tu cuenta. Y luego también empezó él a hablar y además a escribir sobre despedir a tu jefe. Y ahí va a haber el antes y el después. Va a haber un momento en el que la empresa que yo trabajaba eh, no se van a aportar como, como, como yo esperaba. Voy a tenerme que buscar una alternativa. Y en ese momento yo voy a decir, o sea, por favor, estoy cansada de aguantar para trabajar para otros que encima no te valoran. Así que despedí a mi jefe. Y decidí ponerme por mi cuenta. Eh, una página que yo estaba empezando con la idea de que fuese blog, que era Marta en Escocia, se transforma a tu guía en Escocia Ay, ya está por aquí Rishi también Vale, pues nuevamente os pongo fotitas Ahí estamos, la próxima Esto va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Eh, y yeah, yeah. yeah, Bueno, pues aquí llegamos a 2017 Y a esta nueva aventura que abrimos Que es tu guía en Escocia Me voy a poner por mi cuenta Uy, estas fotos se han colado Vale, Estas fotos se han colado, tendrían que ir más para atrás, pero bueno, ahí está. Me voy a poner por mi cuenta y justo además, este grupito de chicas en el que estamos, no en el cementerio, sino las de arriba. Ahí, este. Este grupito de chicas van a ser las primeras a las que voy a guiar en grupo con tu guía en Escocia. Va a ser un grupito con eh, Belén y Pilar y bueno, todo su grupito de chicas que vamos a hacer un tour de Holanda y va a ser ya bajo el nombre de tu guía en Escocia. Mucha gente va a confiar en mí, vais a ser un montón los que vais a confiar en mí y ahí es donde poquito a poquito se va formando el nombre de tu guía en Escocia como guía. Luego obviamente también me meto en YouTube, también me meto en Instagram porque los que lleváis tiempo conociéndome veis que soy un culo inquieto. Y yo me gusta estar en todos. soy el perejil, estoy en todos lados Un poquito hasta aquí es mi experiencia como guía, esto sería una especie de resumen Dios, Dios señor mío, 2006, oh my goodness Wow, con aquel Pirineo Aragonés y Navarro que el micro casi me comía Y ahora yo me como el micro con patatas fritas Pero aquí van a ver más mascaretas de gente que vais a confiar en mí y os estoy eternamente agradecida, sí, ya sea invierno, en este caso estamos haciendo una paradita ¿eh? con Gemma para poder tomar un aperitivillo, pero habíamos hecho tour Aquí también, pues he desvirtualizado gente, en este caso, con Flor, eh, no le hice ningún tour, pero nos desvirtualizamos He desvirtualizado muchísima gente y es increíble, aquí ya Richie está sacando la cabecilla, ya veréis el porqué Ah, también otra desvirtualización Ana, o sea, absolutamente maravillosa, también a Ale también a muchos de vosotros que me ha traído pues esta página y este nombre de tuya en Escocia aquí Esther, Bruno, Javi los últimos diseños de tu ruta que he hecho ay Dios gente que habéis apostado que habéis me habéis perseguido y me habéis dicho, no Marta, que si no es contigo no es con nadie pero me algo Hacer algo más, el realmente generar, pues poder hacer viajes fuera de Edimburgo. Pero realmente, como pongo aquí, para ello necesitaba una pieza fundamental, que era nada más y nada menos que Ricardo Ricci, mi vida, mi amor, mi media naranja, mi, mi medio limón, mi medio de todo. O sea, la persona, bueno, pues que lleva conmigo y me lleva aguantando 12 años, no podía quedarse atrás. Yo siempre le decía, cariño, el día que tú cojas el volante, yo guía y tú conduzcas, te va a encantar. Y este año nos hemos lanzado mi capitán con el timón, ¿vale? Eh, va a empezar a coger la van, yo guiando y él conduciendo. Y habéis sido muchos los que también habéis apuesto por nosotros. O sea, en este caso, Rosa, Rosa, Ángel, Ana, que fueron los primeros. Aunque la primera persona que me contrató fue Charo, que me dijo Marta, pero no lo dudo. Rosa fue la primera persona que realmente con los que nos estrenamos y tenemos muy buenos recuerdos, si me emociono no os extrañe. Ahí estamos con Charo, con la familia Ross. Charo sí que fue la primera en que me dijo Marta, esto hay que hacerlo. Y, me tra y nos trajo a toda su familia con la que hemos pasado momentos absolutamente entrañables absolutamente fantásticos un tormentón que nos cayó en Lilithgo y luego pues bueno con la culona con Charo íbamos con la no, no no no no perdón íbamos con la Vicky vale con Charo íbamos con la Vicky no con la culona con la culona si es que ya las cambio cada van tiene un nombre y con Charo fue la culona aquí con Charo y con su mami en Nespoint disfrutándolo como locas eh, aquí con Sara, con Sara y su familia que también ha puesto con nosotros, pero sin dudarlo. y ¿Cómo no con Laia? O sea, me trajo tu en Escocia no solo conocer a gente increíble y maravillosa, sino recuperar no a gente. Y Laia y Valen tampoco dudaron ni un minuto en decir, chicos... Os queremos, queremos que nos guíéis. Con ellos nos tomamos muchas libertades, ¿vale? Son amigos, así que lo hicimos todo muy casero. Y una de las cosas que nos quitamos fue la van grande porque era muy cara, así que nos fuimos en un mini coche. Ahí, pequeñico, todos. Que no recuerdo ni si le pusimos nombre. Ah, sí, el. Pe Pelota, no, lo... se lo puso a Laia, pero solo lo llamamos una vez. Que era un peacho coche, pequeñito, pero que pudo con todo. Ya seguro que la ya se acuerda y lo va poniendo por ahí. Y chicos, gracias, gracias, gracias porque creo que realmente esto es una amistad que, que va a durar, que va a durar mucho, mucho, mucho. Y además recordar aquello de cuatro sueldos. Y con esto os puedo garantizar, lo puedo gritar al mundo, tengo, tenemos, el mejor trabajo del mundo. Y seguro que alguien dice, se le va la olla. Pues no. Tengo el mejor trabajo en el mundo y ahora Richie participa también en él. ¿Y qué nos da este trabajo? ¿Por qué? Pues porque me permito conocer gente maravillosa como este par de locos que cuando yo vi a este grupo dije, Dios mío, me dijeron, Marta, haz lo que te dé la gana, pero queremos disfrazarnos. Y ahí acabamos, ahí acabamos. Eh, me ha permitido conocer a grupos también fantásticos que han vuelto a apostar por mí y si nos hemos tenido que poner coronas, pues nos hemos puesto coronas. Eh, momentos de cajada viva. Sí que es verdad que con estos grupos yo creo que Rich y yo todavía no estábamos relajados del todo, pero realmente esto es lo que nosotros queremos compartir con vosotros. Si alguien busca a alguien más serio, a alguien más profesional, hay muchas empresas de escribirme, os recomiendo a muchísimos compañeros, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que queremos Rich y yo, el... Hacer de un momento algo maravilloso que lo vamos a recordar para siempre. Este caso fue una foto que yo me iba a hacer pues con mi Jimmy y ahí está Alfonso pues, pues saliendo y dándole un besico. Y, y esa cara que me veis a mí es una carcajada súper espontánea de ese momento. O sea que esto es lo que me permite, nos permite este trabajo. Que si hay que disfrazarnos, pues nos disfrazamos. Que si... Hay que irse a rincones maravillosos, pues se van. Y realmente tu vida en Escocia, pues esto es lo que me permite. Trabajar junto al amor de mi vida. Trabajar junto a la persona que más quiero en el mundo y con la que después de 12 años, pues, oye, esto ya va para muy largo. Trabajar en equipo y llevaros a rincones maravillosos y únicos. Y espero que 2020 nos siga permitiendo hacer esto. Descubriros lugares conocidos como el Lago Nes y eh, hacer nuestros propios saltes de la ruta. Viajes en 2020, ahora ya cortaré, pero simplemente deciros que si os preguntáis que si habrán viaje, pues que estamos en ello, ¿vale? Eh, realmente al final lo acabo haciendo todo yo, también ahora con la ayuda de Richie, pero al final esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, estamos en ello. Lo que sí que ya os adelanto algo, vamos a hacer la escocia más tradicional pero también nos vamos a salir algo de la ruta pero sobre todo nos vamos a acercar una escocia maravillosa llena de magia de embrujo de misterio una escocia que nos permitirá ver lugares de una forma diferente y llena de gente que esto es una foto de un momento que no había nadie pero eso está lleno de gente nos permitirá no sé si ver amaneceres o atardeceres, ya lo veremos. Una Escocia que va a ser de ella pongas lo que le pongas, le pongas nieve a la, le pongas lluvia, le pongas nieve, le pongas sol. Una Escocia que nos llevará a rincones especiales, únicos, exclusivos también. Una Escocia que nos llevará a lugares en los que no va nadie o si va alguien, son tres o cuatro personas, castillos en ruinas, castillos quizá enteros. Os vamos a descubrir una Escocia conocida, pero también una Escocia desconocida o menos conocida una Escocia que da igual si llueve nieva, como os digo, hace sol porque siempre es bonita, siempre es única una Escocia que da igual si es el lagonés o el rincón más perdido, pero va a marcar <ríe> Pastillos por doquier nada, aquí os iba a hablar de qué puedo hacer por ti, pero realmente uh, no sé no sé si puedo hacer por algo muy... No sé. Me emociono, ¿eh? Me emociono todavía. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues, ¿qué puedo hacer yo como tu vida en Escocia por ti? Puedo haceros asesorías de viajes, ¿vale? Ya no hago el diseño de tu ruta. Se me iba de las manos. Así que me podéis tener en este nuevo servicio que ya llevo un tiempecito ofreciéndolo, que es el poder hablaros eh, o coger vuestro tour, vuestra ruta y trabajarla, ¿vale? Es una asesoría, normalmente es de una hora, si necesitáis más se habla. Luego también, obviamente tenéis tours privados, ¿vale? Por Escocia. En Edimburgo había lanzado unos tours eh, públicos para todo el mundo, pero los voy a quitar. Eh, hay muchas empresas, o sea, hay muchas empresas, así que realmente no era una buena apuesta, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Y voy a aprovechar, me vais a dejar que le haga un guiño a no solo a mi chico, sino a esta guía Escocia en ocho días, mi bebé, el cual está siendo reeditado. Si ahora queréis conocer un poquito más, tenéis la página de Berkami, la voy a dejar puesta en algún lugar. Creo que aquí puedo dejarlo en los comentarios y donde la cajetilla de información. ¿vale? Pero si vosotros ya eh, estáis uh, siguiéndome, sabéis que este proyecto... Está aquí, ¿vale? Es una, una campaña de crowdfunding en la que podéis ayudarme a relanzarla, a que llegue a más gente, a que podamos crear un libro que realmente sea una guía, no un documento de Word. Hay mucha información, voy a añadir más cosas. Eh, sobre todo es una campaña de crowdfunding para que la podáis precomprar. Muchos ya habéis participado y a mí me habéis, bueno, no sé, yo veo esto y es que me, me, no sé, me emociono muchísimo. Mis pixies, como os llamo a través de esto. Pero bueno, me voy a poner a llorar, si es que soy muy tonta. Vale, Aquí vais a tener toda la información, así que ya os la dejaré por algún lado. Y si queréis, hacemos otro directo hablando un poquito más de esto. Y bueno, para más información tenéis mi página web. Eh, tengo un pequeño gran problema con el menú, pero... Pero lo arreglaré, pero un poquito lo básico, si vais bajando vais a encontrar un poquito mi presentación, vais a encontrar cómo puedo ayudaros, vais a encontrar páginas, Vale, vais a encontrar que podéis organizaros vuestro viaje a, a, a Escocia por vuestra cuenta con la guía que se está reeditando o con el hazlo tú, aquí también un poquito de afiliación que todo esto hay que mantenerlo. La inspiración la podéis encontrar pues, en mi canal de YouTube, en Instagram y en el blog. Espero que vaya al blog bueno, porque me lo ocurre, ¿vale? Y ten, tiene todo un orden muy bonito. Esto lo estoy mejorando porque voy a abrir otra nueva sección. En esta página del blog vais a encontrar tanto los artículos que tengo como los vídeos. Os debo mucho, muchos artículos y muchos vídeos, pero irán llegando. Y mira... Y vamos a dejarlo aquí, ¡Hala! porque te lo juro que me he puesto, incluso me he emocionado, así que aquí me tenéis nuevamente, voy a ver si me habéis escrito Y esto era un poco el resumen de lo que os quería hablar en este primer directo, uh, en este primer directo que no deja de ser una prueba Vale, incluso tengo una iluminación horrenda, uh, pero bueno sobre todo también es una manera de agradeceros estamos preparando cosas queremos realmente hacer un evento para cuando salga la guía, nos iremos a Madrid y a Barcelona, aunque nos, lo tengamos que pagar de nuestro bolsillo, me da igual, o sea, aunque tengamos que pagar, aunque serán nuestras vacaciones ¿vale? entonces lo vamos a hacer, nos vendremos a Madrid, nos vendremos a Barcelona para aunque sea tomando un café, pues nos podamos encontrar, nos podamos achuchar vale, no sé si me estáis escribiendo, voy a verlo ahora Ay, ay, ¿cómo se llamaba el coche? Pepinazo, pepinazo. Era como se llamaba. Ay, el pepinazo, pepinazo. Vale, a ver. Tienes que hacer inversión importante para... Vale, ahora, ah, vale, ahí vamos. Hola, Laia, hola, Richie verdad es la, la plataforma está súper bien yo porque soy muy torpe y hoy era el primer día con lo cual hemos tenido estos fallos pero veréis que lo iremos mejorando un montón vale ¿Qué más me comentáis vale a ver la ventaja diana de ponerte aquí por tu cuenta ya te digo a partir del 31 de octubre tendremos que volver a hablar porque sale todo lo del brexit quizás lo más importante finalmente cuando tú te pones por tu cuenta hay que hacer inversión ricardo y yo no hemos podido hacer inversión y entonces un poquito lo que vamos haciendo es ay. 100, euros, 100 libras, pues, esto. Entonces, es algo que nosotros echamos en falta. El que haya podido haber, me da igual, 10.000 euros, 10.000 libras, 5.000, 4.000. Eso es lo que nosotros hemos echado de menos. Entonces, ha sido un proceso que hemos alargado mucho. Piensa que la página web me la he creado yo, que he, empezado, he apostado por cursos, ¿vale? Entonces, finalmente, pues, no había esa inversión. Si hay dinero, no nos vamos a engañar, es mucho mejor. Llamas a alguien, oye, quiero una web. Llamas a otro, oye, quiero tal. Y al final, pues, va a ser mucho más rápido. Sí que es verdad que una cosa que yo quería con tu guía en Escocia es que fuese todo muy mío, muy personal. Entonces, pues bueno, al final también con Ricardo siempre hemos preferido, pues, sobrevivir y ser felices, quizás que pretender montar, porque mucha gente me lo decía, oye, Marta, ¿por qué vas a montar una empresa como Viajar por Escocia? No es lo que quiero. Ya hay un Viajar por Escocia, ya hay un Escocia Tour, ya hay un un Explora Escocia, ya hay muchas empresas, ¿vale? Que han hecho una apuesta, ¿vale? Mis compañeros ahora de tierras altas también, ellos también han hecho una gran apuesta. Yo, en el fondo, siempre he sido yo. Y hay veces que me dicen, tienes que contratar a otro guía. Es que soy yo. Entonces es lo que me gusta al final entonces no te digo que el año que viene pues lo hagamos diferente pero de momento todo ha sido como muy íntimo muy nosotros entonces sí que es verdad que si hubiésemos tenido da igual tres mil pues hay muchas cosas que hubiésemos delegado y quizás ahora es en el momento en el que nos encontramos vale que es el de intentar delegar o sea no sé qué pero yo me asfixo haciéndolo todo y realmente muchas veces hay gente que tiene emails pendientes yo tengo que preparar el tour todavía del domingo, acabar de hacer cuatro cosas, pero a la vez quiero estar con vosotros. Entonces, ahora voy a tener que hacer ese paso, ¿vale? Dependiendo del negocio, vas a tener que invertir más o menos. La ventaja de aquí quizás es el tema de autónomos. En España tú haces, creo que voy a montar una empresa y te vienen y te dicen, paga. Y tú, espera, espera, que solo estoy pensando. Aquí, como autónomos, hasta que no ganas una cantidad de dinero, que creo que es en torno a las 10.000, 11.000, no empiezas a pagar impuestos. Eso hace que si la cosa te va mal, eh, a lo mejor es que no pierdes nada si te has puesto por tu cuenta. Así que dependiendo del negocio que quisieses montar, si quieres escribirme, te puedo asesorar un poco de lo que yo sé y si no te paso algún contacto, ¿vale? Ahí Gloria recuerda ese momento en el que falló un guía y entonces me pusieron a mí en su lugar y realmente pues de esa forma nos conocimos también con otra personita maravillosa que siempre está ahí. Efectivamente, mi complemento perfecto. ¿eh? Dice Gloria que qué tal os ha ido trabajando juntos. A ver, ahora alguien podrá decir que yo estoy diciendo porque estoy diciendo, pero Sara, Rosa, Laia, eh, Charo pueden hablar eh, realmente con Ricardo, conectamos, trabajamos muy bien, los dos sabemos dónde está el punto del otro, así que realmente es que no puedo encontrar mejor compañero de equipo, aparte es cariñoso, a, ayuda siempre y además todo el mundo lo adora, o sea, no nos vamos a engañar, todo el mundo lo acaba adorando, pero realmente yo creo que hemos hecho muy buen equipo. No sé, obviamente estando juntos y somos pareja, entonces somos, no sé, como muy familiares. Entonces, a ver, no nos vamos a dar ahí un morreaco, pero pues el cariño, el amor, el cuchuflú, el tal, pues esto sí que se nos escapa. En el fondo también cuando hacemos viajes tan pequeñitos, es que sois seis personas, es que sois seis personas. Al final acabamos siendo una mini familia en un vehículo. Vale, voy a seguir leyendo lo que me habéis puesto. Dala, ya no mientas, sé ¿eh? que no le tuvimos que empujar casi Bueno, casi <risa> Natalia, ya sabes, aquí nos tienes ¿eh? Sara, Sara también nos permitió pues, estar con toda su familia También fue una forma diferente porque íbamos dos coches Entonces fue divertido también Yo es que no, no sé ser profesional o ese profesional, ¿no? Jo, es que, no sé, me emociono mucho realmente, o sea, es que quiero que esto lo entendáis, o sea, es un lujo, o sea, lo que estamos viviendo Ricardo y yo es un lujo, es un auténtico lujo, luego llega el invierno y yo digo Dios, a qué, ¿de qué nos vamos a alimentar? pero es un lujo trabajar con tu pareja hacer algo que te motiva, hacer algo que te impulsa eh, el poder compartir escocia, o sea, yo hay veces que es que me veo en la obligación de compartir unas cosas porque digo no es justo o sea, no es justo que yo esté viendo esto y ellos no lo estén viendo. O sea, para mí esto es un lujazo. O sea, es un, es que es un auténtico lujo. Por eso me cabreo tanto cuando hay gente que no lo valora. Y hay gente que llega y dice, está lloviendo. Y a mí me dan ganas de gritarle, pues no haber venido. O sea, obviamente ahí tengo que ser profesional y decir, no, pero Escocia es maravillosa con lluvia y sin lluvia. Cuando estoy pensando, esto es Escocia, entonces... ¡Joder! Es que es lo que quería decir, ¿no? ¡Joder! ¡Ostras! Si no lo valoras, tú quédate en tu casa, ¿no? Obviamente en esos momentos sí quieres ser muy profesional. Pero esto es un lujo, o sea, esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo es un auténtico lujazo. Sí, tengo que hacer algo, ¿eh? porque realmente hoy eh, es todo como muy, muy íntimo también, ¿no? Ay, Laya, ¡cuatro sueldos! <risa> ¿Sabéis lo que pasó con Laia? Que está diciendo que quiero dejar solo a Richie Con Laia, por mucho que ahora Pues eh, eh, vuelve a haber Una amistad no deja, o sea, Nosotros hacía 22 años que no nos conocíamos Y aunque le, les arreglamos Mucho el precio porque eh, Queríamos que viniesen Nosotros íbamos Como guía y como chofer Entonces yo había momentos que le decía a Ricardo Cariño, adelántate Y Laia decía, ¿cómo que se adelante? Y yo pensaba está trabajando y entonces la ya no no no no no Ricardo no se puede ir porque no sé qué y yo decía P -p -p pero si es como lo hace por siempre o cariño no sé qué tú, tú, pero como y entonces siempre me dice que lo quería dejar solo en todos lados pero en ese caso yo claro yo pensaba un poco también de forma laboral aunque realmente con ellos pues tampoco se podía hacer muy laboral que fuésemos pero bueno Vale, Diana, eh, realmente no lo descartes, en serio te lo digo, eh, no lo descartes para nada, si realmente quieres que hablemos, escríbeme y eh, tenemos una charla porque a lo mejor te estás dejando escapar una oportunidad. Sí que es verdad, ¿eh? un guía tenemos un trabajo muy, muy importante, muy importante que muchas veces pues no somos conscientes realmente. Y sí, no os lo he puesto, y haré otra presentación cuando tengamos más claro lo de 2020, pero realmente el año que viene es, a ver, si hemos de ser sinceros del todo, este año teníamos ya viajes en grupo, lo que pasa es que fueron saliendo viajes privados y directamente no los vendí, no los publicité y a la vista está pues que no los he publicitado pero sí que para 2020 vamos a hacer más viajes vamos a hacer eh, vamos a crear una serie de rutas que van a estar pues no sé desde mayo hasta septiembre pero el tipo de viaje va a ser ese concepto de seis personas familia tenemos la suerte de que hay muchas empresas con lo cual hay un tipo de empresa para cada tipo de viajero nosotros vamos a buscar esa persona que quiera vivir el momento, esa persona que si nos cierran un castillo porque nos hemos columpiado por la carretera, le va a dar igual, esa persona que si nos cortan una carretera y hemos de acabar tirados en un campo comiéndonos un bocadillo, lo va a disfrutar igual, queremos ese tipo de persona, queremos esa persona que sí, quiera conocer Escocia, pero quiera sentir Escocia y quiera que el viaje se acabe adaptando y... y, y la frase que estoy diciendo este año que fluya con el viaje eso es un poquito la selección que nosotros vamos a hacer y es el tipo de viajero que queremos sí ahí está lo ves ahí Richie se consiente la también me entiende si sí, es que es que al final yo soy la mala de la película ¡Muajaja! Richie forever, es que al final, y realmente la verdad que estamos muy contentos con Richie, el haber trabajado juntos y, y lo queremos seguir haciendo, porque jo, es que también es otro lujo, o sea, el trabajar con tu pareja, wow. sea que el dicho que dice, donde tengas la, mm, no metas, donde tengas la olla, no metas la, mm, ¿vale? Pero realmente con nosotros no pasa así, eh, todo lo contrario, o sea, es que es, que es un gustazo, es un placer, o sea, es un placerazo. Pues no sé, chicos, chicas Esto es un poco todo lo que quería explicar En este primer directo Ahora es el momento de hacerme todas las preguntas que queráis eh, Comentarme cosas, no sé Curiosidades que tengáis uh, No sé, no sé Lo que no habéis preguntado Ah, bueno, habían dos preguntas en, en, en Instagram Ir preguntando si queréis Que veo esas dos preguntas Que para dos preguntas que me hacen Las voy a contestar a ver, chan, chan, chan, chan, chan, a ver en este si me habéis hecho alguna pregunta, nada, me encanta, nadie tiene preguntas nunca, qué guay, vale, aquí me, ah sí, mirad, estas son buenas Vale, Diana pregunta, ¿vale el ¿cómo ves viajar sola por Escocia? Presupuesto aproximado para una semana. A ver, viajar solo por Escocia, sola por Escocia, no hay ningún problema. O sea, es un país súper seguro. Eh, la gente es encantadora. Eh, te van a ver sola y te van a dar conversación. Te van a ver con un mapa perdido, van a venir y te van a, a, a acompañar donde haga falta. Obviamente hay que seguirse por la lógica y, por, y a veces por la intuición, ¿no? O sea, pues yo que sé... A, no sé, según qué hora, pues hay lugares que no te metas, ¿no? O sea, pero ya no porque también seas mujer o no, sino porque nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? Pero es un país que te puedes mover, incluso muchos puntos puedes llegar con el propio transporte público, así que sin problema. Tema presupuesto va a ir dependiendo, ¿vale? Va a ser un depende de cómo te guste viajar. ahí Escocia es cara, o sea, ya mentalizaros de que Escocia es cara. Es caro, así que, bueno, pues es un país que muchas veces si te quieres ir a un tipo de hoteles, pues te va a costar un dinero y luego pues vas a llegar al hotel y dirás, oye, en mi país pago por esto y me dan más. Aquí todo es muy diferente. Tengo un presupuesto en la página, en el blog, y tengo un vídeo especial en YouTube donde hablo de, los pre, del, de, de hacer un presupuesto para Escocia. Y si no, me escribes y hablamos un poquito más a fondo. Y también nos pregunta, pues, objetivos futuros, eh, nuevas rutas planeadas. Objetivos futuros, ya si nos seguís desde Instagram, hay varias cosas que ya os estamos hablando. Una de ellas es noviembre 2020, va a marcar un antes y un después de nuestra vida pete la que pete, ya hablaremos en otro lado que será el salte de la ruta ¿vale? haremos un directo especial pues para hablar de ese concepto y de lo que lleva detrás, ese será un proyecto futuro y los viajes del 2020 ¿vale? vamos a preparar varias rutas, va a haber una que ya os comentaré o no, ya me lo pensaré y esos van a ser los proyectos futuros, seguir conociendo Escocia, eh, lanzar la guía, eh, reeditar la guía de tu guía en Escocia y sacar dos más o sea que vamos a tener un año bastante movido y con un objetivo en noviembre del 2020 que ah, os sorprenderá, pero ya hablaremos en otro momento. Y nuevas rutas planeadas, también haré otro directo especial para hablar de las rutas que haremos en el 2020, ¿vale? ¿Qué más me decís? ¡Oli! <ríe> Oli. <ríe> ¡Buah! Pues aquí me tenéis para lo que podáis necesitar porque realmente... Escocia es mágica y maravillosa Hasta luego Sara, que vaya muy bien eh. Oye pues, que aproveche esa cena no, no, no nos deis envidia eh, Bueno Freya, ese no es Nessie Pero podría ser Nessie, nunca se sabe pues no sé, chicos, este es el primer directo encima por esta plataforma que me han descubierto laia y valen. No sé si os está gustando, no sé qué os parece. Yo creo que alguien ha comentado que le gustaba. Yo creo que queda un poquito más profesional encima aquí. Espera, ahí, encima, ahí, aquí con. Espera, a ver, ay, ay, ay, esperaros que me estoy viniendo arriba. Ay. Oye, esto es un poco raro, ¿eh? Hacer todo esto ¡Ay, con mi Instagram Bueno, dejémoslo, se me está yendo la olla De aquí a otro Good Morning Vietnam Hay un paso Esto es por, por la emoción y por todo lo que estoy viviendo eh, Perdonarme por este fondo ¿Vale? Eh, lo siento Irá mejorando, ¿vale? Eh, me he corrado esto eh, eh, Con 001, que es nuestro primer directo Pero bueno, sí Intentaré mejorar un poco La iluminación y demás Pero eso irá siendo poquito a poquito pues no sé, si me queréis decir algo más, echo de menos los corazones, os voy a ser muy sincera. Esos corazones maravillosos que me ponéis en Instagram aquí no se pueden poner y me parece un retraso. Pero bueno, lo perdono porque puedo hacer mucho cambio de pantallita y pijadillas, que Laia ya me ha dicho que me tiene que enseñar más cosas. ¡Ay! Pues no sé, ¿queréis comentarme alguna cosa más? ¡Oh, Cris! Ay, qué bonitos, qué bien cantáis. Creo que cantáis las dos, ¿eh? creo que cantáis las dos. Así que cantáis súper bien. ¡Richi, mi vida! Qué guay también teneros por aquí. Qué guay. Pues no sé, si no me queréis preguntar nada más, pues yo creo que podemos cortar, ¿no? ¿O queréis un segundo directo? Es en Instagram. Eso también lo podemos hacer. Mantenemos el profesional en esta plataforma y luego los segundos directos nos los hacemos en Instagram. Que son para nosotros. ¿Lo ves, Gloria? Se apunta a un bombardeo. Sí, ya, yo me vengo arriba, yo soy un peligro. Laia, ¿tú no sabes una anécdota muy divertida que hay que estuvimos un día a punto de hacer, o sea, tres directos en Instagram? Eso significa. Ahora por directo, tres horas, tres horas cascando sin parar. O sea, si es que esto es insufrible. Lo peor era la gente que estaba conectada. No sé, eh... sí, sí, la verdad que no vamos a decir que no. Es lo tuyo, dice. No sé, familia, estoy muy emocionada, os lo juro. Es algo increíble todo lo que está pasando, es algo increíble. Quizás es por eso también que a veces me quedo como un poco frenada, ¿no? Y no me atrevo a lanzarme tanto a la piscina. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¡Sí, Laia! ¡Me ayudarás, eh! ¡Ah! Cris, en la ducha. Yo también canto muy bien en la ducha. Pero solo en la ducha. No, no cantar no es lo mío. Joder, pero sí, ¿eh? tu hermana como canta, canta súper bonito pues familia si no me comentáis, bueno aparte de esto si de esto pues oye eh, acabamos esto por aquí espero que os haya gustado esta presentación mía no sé si habéis descubierto algo nuevo mm, me encanta porque no os estoy mirando directamente porque tengo la pantalla y me estoy mirando en la pantalla o sea eh, estos golpes es porque le doy unos golpetazos al ordenador pero bueno mm. ya también aprenderé a hablaros un poco más directamente. <risa> Entonces, no sé, eh, ¿os ha sorprendido algo de lo que os he explicado? Uh, ¿Habéis descubierto algo nuevo de mí? Tenemos, tenemos, al final tenemos que hacer una ruta, vamos a tener que hacer un road trip por España, ahí, conociéndoos a todos porque realmente os estamos muy agradecidos. De momento, ya sabéis, en diciembre va a haber evento, da igual. Aunque sea, ya os digo, para irnos a la esquina y comernos unos churros. Ya ha pasado de un café a churros, ¿eh? O sea, esto se puede venir arriba. Pero si queremos hacerlo, da igual. O sea, lo vamos a hacer. Y he estado hablando con Ale. Así que significa que algo nos traemos entre manos. Sí, y Pelu. Laia, alojamiento y Pelu. Ah, claro, lo que me imagino que la gente no verá el chat, vale, pues esto que estoy haciendo así como comentarios es porque la gente me está escribiendo en el chat. Ay, no sé, es algo, ay, está. Uy, uy, uy, uy. Ah, sí lo ven, perfecto. Entonces ya está, vale, genial, genial, genial. Y cuando se guarda el vídeo también se ve el chat, la ya, lo veis. Aquí tengo a mi a mi super tutora de tricks. Vale, pues entonces a la gente que está viendo este directo en diferido, es, no es que hable sola, sino es que me están escribiendo en el chat. <ríe> es que un día me, me lo preguntaba mi padre y decía, ¿pero tú con quién hablas? <ríe> bueno, pues no sé, llegábamos casi una hora. Oye, pues yo creo que podemos dejarlo aquí y no sé, decirme si queréis que os ha parecido... Y entonces, si os ha molado, pues hacemos otro. Seguramente el próximo lo podemos hacer a finales de septiembre porque voy a tener 15 días a full. Así que si queréis, pues en septiembre volvemos a hacer otro directo de estos. Y no sé, me podéis decir de qué os, os apetece que hable o si no, yo me pongo a hablar y aquí me quedo sola. ¡Qué guay, Cris! ¡Cómo me alegro! No sé, pues se puede hacer incluso... Qué bonita, ya Bueno, yo ahora hago lo que dijimos: lo guardo y lo descargo y lo subo a YouTube. Esto me encanta porque esto la gente que estará. Los que ya estáis viendo esto en diferido, no hace falta que os quedéis más. Ahora lo que podéis hacer es suscribiros a mi canal de YouTube, suscribiros a mi canal de Twitch, seguirme en Instagram, seguirme por todos lados. Dios, me falta vida. <risa> ¡Ay, cómo me alegro que os guste! Pensaba que Gloria iba a decir, sigues mareándome, Marta, pero veo que te gusta. ¡Bien! Yeah. Estamos acertando. ¡Jo, qué guay! ¡Cómo me alegro! ¡Cómo mola! Pues bueno, familia, si queréis hacemos los 60 minutazos y entonces yo creo que nos podemos ir despidiendo... Nos podemos ir despidiendo. Os agradezco un montón el que hayáis estado aquí. Eh, uy, veo un montón de gente aquí que se ha conectado. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué bien! Luego chafaré un poquito más. Bueno, no, luego me iré a cenar y a dormir tú. Que esto ya está bien. Pues, familia, estamos a punto de la hora. Así que yo creo que ahora ya sí que sí. Vamos a continuar con nuestras vidas. Y podemos despedirnos con aquello de... ¡turrum! Y en breve más, en tu guía en Escocia. Y se me escucha detrás, tengo que poner música aquí. Aquí ha molado la pantalla final. Pues venga, chicos. Miles de besos, gracias por aguantarme. Y ahora sí que sí, en breve más, en tu guía en Escocia. Chao, chao.